Apego, eh, literal, está. ¿no? Y no tener apego eh, bueno, suficiente eh, por la asignatura. Y eso hacía que, tío, que, como siempre digo, una clase de matemáticas o de física y química, que os perdáis una sí. aplicación te la cagáis, porque no sabéis básicamente nada, ¿eh? Clip. Voy campeón, el lobo. Cacho. Ah, el miedo verdad no, ¿eh? Partir, Uf, que estoy gilipollas, campeón, perdón. O sea, te da, te da los permisos, o sea, te da los permisos al aire. Perdón, perdón, perdón. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Sus muela! Perdón, campeón, el lobo. Ha sido, ha sido mi plomo. Voy. Me hago esta misión y ya no salimos del Hogwarts eh. Lobo Potter, eh! El, de, el de volando. ¿Has visto? Qué fumada, ¿eh? Fuera de coña, se ha quedado flotando, ¿eh? Perdón, campeón. Tío, mientras que no bajes los FPS de puta madre. También. Qué fumada, ¿eh? Ahorita. Pero, lo, ¿Cómo se llama el clip? Eh, lo, lobo Potter. Eh. No bueno necesario al mismo No güey! ¡Ja, No Simplemente el hecho de que no perdáis. Preda... no bueno necesario al mismo tiempo. Que simplemente el hecho de que no perdáis. Porque no bueno ¿Por seré tan impresivo, tío. Que... O sea, tengo cara de tipo de, de, de, de tío. Es, es demasiado bueno. Gracias, campeón. Y luego por ese clip apoteósico. <risas> puto puto lobo, cabrón. Le metí L el por el culo y salió volando. Claro, claro, hombre, son buenas, tío. La leche, o sea, hay momentos que son muy graciosos en el juego, literal, eh. Fuera de coña, tío, demasiado, demasiado eh, entrañable tío. Increíble. Recordaremos ese momento como eh, ha empezado, ¿no? Un partido de fútbol. Increíble. Parece que ha matado a Darín delante tuyo, o sea, en plan <risa> Es que me he rayado, o sea, digo, estoy acostumbrado a que pase eso a lo mejor en el Skyrim cuando hay un troll y le meto un porrazo a Lidia y Lidia sale flotando, ya <risa> Literal. Eh, aquí hay un cacharro de estos del de Lithering. Siento rucho también a Howard, eh, Pero me lo paso bien y me entretiene mucho, ¿eh? Espero también que a vosotros entretenga. Y por eso hoy eh, pues quería empezar con LOL y no empacharos, la verdad. Polillas. ¿Polilla? Polilla, curioso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vienes conmigo? Sí, ¿no? Vale Me he rayado, yo escucho Le he dado todos los hechizos posibles ¿eh? Qué pena que hoy no esté, tío El maldito eh, Dark and Darker, macho De hecho, papá, dime, me campeó el lobo? Espérate, yo... Espera, espera, me he equivocado, ¿no? Yo no venía por aquí Ah, vale, sí ¿Y la puta ¿Y mariposa? ¿Y la mariposa? Ah, ahora que ha mencionado LOL, dime campeón, ¿estás consiguiendo algo que nadie más podría conseguir? Lo que, es campeón, sorpréndeme. A ver, te lo juro que el que venga alguien simpático, te lo juro de corazón, a mí me, me llena el alma, tío, te lo prometo. Y es que empiece a, Es que me, me empiece a interesar por el LOL y un poco por el Valorant. ¡Qué alegría, tío! O lo juro, igual que a y papá, quiero jugar al Valorant. Te lo prometo que es un buen juego y obviamente para mí es el mejor MMORPG. Actualmente sí. O sea, cuando venga otro juego que me apasione tanto como el LoL Pues seguramente, por supuesto, literal, lo jugaré Pero como siempre digo, es un juego que tiene tan pocos, o sea, bueno Te pide tan pocos recursos que a la larga se puede jugar en cualquier ordenador Y eso es lo que siempre me ha gustado de League of Legends Que yo de pequeño a vuestra edad no tenía recursos Ni tampoco le iba a decir a mis padres comprarme un ordenador, ni mucho menos, ¿no? Por lo mismo, porque era complicado, ¿no? Entonces lo que me podía llegar a permitir yo era un i3 y viceversa, ¿no? y 3 Y un I5 Me pillé Con la banda de música Y con un poquito de ayuda También de mis padres ¿No? La banda de música Os lo digo Álvaro pues daba solo Una vez al año Obviamente eh, Literal eh, Dinerillo y, y dependiendo La banda de virgen Por decirlo de algún modo No te daba nada Para que veáis macho O sea era como Full para los instrumentos Y en la banda de música eh, eh, Bueno la agrupación Pues sí que te daba La posibilidad De eh, hacer un poquito Más de dinero Literal Y grande se lo Tío está chulo la verdad O sea Espera No de pulsera Solo que si quiero jugarlo, voy a necesitar 382 vídeos y eh, 3 enciclopedias y 80 horas seguidas invertidas. Es lo que le he dicho ya a Álvaro, eh, campeón, luego que aunque es eso, no aunque no. él no. Y muchos de vosotros no tengáis el meta, yo os lo explico y es muy complicado. Por mucho que yo os lo explique, tenéis que jugarlo vosotros para que os di cuenta cómo van los personajes, cuál es el timing más o menos de las habilidades. Entonces, yo me sé el CC de todas las habilidades. O sea, cuando me tira una Q un personaje, yo a, a, sé que son a lo mejor 5 segundos. Y que yo en esos 5 segundos soy un poco como invulnerable y no me va a poder Ay, tirar no, esa habilidad es que hasta 5 segundillos. Entonces también es de muchísimo de perder el tiempo, la verdad. O sea, de perder el tiempo de mala manera. Hermano, y eso qué guay, ¿no? Son momias. ¿Qué? Eh, debes atacar a los Inferi eh, con hechizo de fuego para que se eh, tormen, eh, Tornen vulnerables an eh, ante otros ataques. Ve el menú de colecciones para obtener información sobre las debilidades de los enemigos. ¿De fuego? Vale, de puta madre. Esperiarmus. ¿Y eso? Incendio. Ah. Espera, espera, espera, espera, espera, La reviví, Scooby Dios LOL ¿Qué? ¡Qué guapo son combos! Digamos, que a la larga también os acostumbráis al LOL, eh. También de decirlo. O sea, no LOL es como el Valorant. El Valorant igual, campeón, el LOL. O sea, mira, muchos de vosotros. Ahora Chapa, por ejemplo, o está sea, jugándolo. Como ya sabéis. ¡Uy! Y a mí el Valorant me flipa Lo malo es que en Twitch Pues eso, su campeona. Ya sabéis y demás Que es más complicado Subir con Valorant La verdad Más me gustaría a mí, ¿no? Gente, fuego Gente, fuego ¡Fuego! Edor de los muertos Huele a muerto, eh Qué pena que no esté el maldito eh, eso lo tengo que encender, ¿no? Si lo enciendo A ver Voy a cenar, ahora vengo Sin problema, campeón Y luego que aprovechen la cenita Tío, eh, vas a cenar rápido O sea, temprano, ¿eh? Coño, ¿me dejas? Churra y cojones? No he hecho nada ¿Eh? Y que aprovechen la cena Que seguro va a cenar rico Uy, Sabía que se podía entrar por aquí, gente No sé A ver, se está haciendo como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, previsible Lo que debo de hacer, ¿no? O sea, eso también es cierto Supongo que contra más horas le echemos Más previsible puede llegar a ser, ¿no? Aquí supongo que me dejará subir de alguna manera u otra, ¿no? ¿Me das algo? ¿Cómo que no tengo inventario? ¿Qué cojones, tío? Vamos a tirar algo. Fuera de coña, estoy un poco cansado de tirar inventario. Hoy me veré el capitulillo que salió ayer de del anime de cocina. Está guapo con el Fenrit y seguir viendo Doctor Zong y lo que me dijo Alta. Está guapo, lo que pasa es que la serie que dijo Alta tiene un nombre más entrevesado, tío. Pero está chula, la verdad, me mola. Eh... Luminus. ¡Incendio! ¡Coño! ¡Incendio no ¡Luminus! Vamos a darle Son tres, mariposita, vale ¡Lumos! ¡Ven para acá! Está guapo, está estos puzzles están chulos, la verdad, no voy a mentir Y la <risa> otra... Let me think, let me think, let me think about this Let me think... Uh... Nani ah, Entiendo que hay... Debe de haber una... Ay, suena, suena, suena aquí Nani La he cagado, ¿no, gente? Sí, creo, ¿eh? A ver, ¿puedo pillar una aquí? Sí, ¿no? Si vale darle energía, tiene pinta de Ahí que va Álvaro ¿Tiene ya las dos? Ah, o sea, le puedo pegar Ah, vale Ok Oh, nice ¿no Qué guay, tío, putos puzzles, eh O sea, son graciosos, la verdad Contra menos curiosos, ¿no? A ver, son fáciles Lo que más jodido ya sabéis de mal que está pasando Que lo estoy jugando en difícil Y hoy, por ejemplo, el Final Ball ese me ha parecido un poco complicado, pero a la larga es porque no tenía pociones, gente. Le he hecho un poquito un ratito esta noche así de chill y, y ya estaría. Pues vámonos, gente. Creo que tiene que quedar bien poco. Busca el yelmo de la tumba. El yelmo ese tiene que ser la polla, ¿eh? Me lo voy a poner del tirón, gente. Está súper guapo, bro. Rebelio. Rebelio. ¿Dinero? Supongo. Dos de oro, es súper insignificante, ¿eh? El oro en este juego. Mm, vale. ¿Y eso? No, ya, ya me jodería, cabrón Para abajo no, eh O sea, estoy obsesionado Me recuerda al Dark and Darker, tío Uy, me he equivocado De pulso hmm, interesting things eh, interesting things Eh, what? Revenio. Súbete, coño Ya me te curas eh A ver ¿Qué me da? Me cago en el Ceres, ¿no? Increíble Eh, no obstante ¿Qué nos quedaría? Farmearé esto Que es dinero, ¿no? Full dinero Y... Esta parte de aquí Eh, que se... Está cerrada desde el otro lado ¿Y ¿Qué? Ah, o sea, que voy a tener que bajar, sí o sí Nada, no tengo nada para pasar O sea, para atravesar mierda, ¿no? Para abajo, gente ¡Uy! ¡Hostia, agua! Guapísimo Hostia, ahora vamos a pelear contra ratas, ¿no? Lo estoy viendo venir Un momentito porque para el lado en el cual no vamos eh, Simplemente, seguramente hay algo, ¿no? Hay algo por aquí, gente Hay algo por aquí, a ver Nah, el juego la verdad está bastante bien Es cierto que ha generado bien poco Pero, oye, lo comió por lo servío Ah, era esto Hijo puta Ah, vale, espera Rebelio accio. Eh, Perdón, Accio Y la otra Ajá Let's go Y brigo again ¡Salta! ¡Wii! ¡Qué guapa la animación, eh! ¿Cómo se tira así en tronco, eh? Amazing De primero de socorristas, ¿no? Planchazo, bueno ¿Bola de qué? ¿Bola de caca? ¿De N? Vale, otro puzzle, perrón ¿Enemigos no hay? Vale, tenemos aquí la primera La primera mariposita Ah, ya decía yo, gente ¿Es fuego? Sí, no ¡Ay! No me pegues, tío ¿Por qué? ¿Por qué me tocas, momia? Vale, ese... Tío. Ellos, las momias son jodidas, eh Le podía haber hecho el Esperiarmu, de verdad O sea, joder Nada, nada, de loco, cabrón De loco, escucha, de loco De loco, cabrón, lo que meto Si es que exagerado, ellos Exagerado no lo siente. ¡Coño! Me voy a tener que poner la poción, eh, gente No es coña, a ver es pelear. Vale para vale, ahí Al centro oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, A esto ya le puedo pegar lo que sea Me oh. va a matar, en serio No, no, lo dudo, eh, lo dudo, me lo dudo Pero, pero, ¿cómo corres tanto? Con Fringo No hay nada más para pegarle En serio Tío, son y son jodidos, eh Jodidísimas la... Oh. Vale, vale, la maté, la maté Eh, worth it ¡Oh, coño, la varita se queda sin pila, joder. Que le peliamos, mira, se lo puede meter por el poto compadre. Toma, hacio ah, ahora sí lo utiliza. Vale, de las momi. Ven para acá, momi, pum. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿En serio? Joder, hermano. Uh -huh. Z. A ver. ¡Hostia! ¡Que me quedé sin pilas en la, en la, en la puta varita! Esperucacarmus, Ah, Vale. Wolfie. Me encanta ese ataque, eh. Me queda una. Cuánto ruido hacen las momias, coño. Joder, vienen las momias. Vienen las momias. Vienen las momias. Vienen las momias. Qué guapada de esa puta serie, eh. eh vale. Si te das aquí, no haces nada, ¿no? Vente para acá, cojones Vamos a darle Supongo que todo tiene que ver con el mecanismo de antes Uy, mierda, me equivoqué Madre mía, la curación eh, de, de el doctor mundo Enorme, Alcalde Sensei A ver, es equiparable a A la puta mierda de, de Life Stick, que podría llegar a tener, por supuesto, un Warwick Pero va, a la larga está muy... ¿Y yo? ¿Para qué? ¿Para el otro lado? ¿Salta, perro? Va, espera un momento Ahí sí, más para arriba, ¿no? Está muy roto. Lo único malo es que, a ver, una vez que ya te acostumbras a jugar contra un mundo en el top, Mira que yo no juego top para Cali como ya sabes y demás, sabes lo que es, ¿no? Pegarle la pasiva. Literalmente, cuando lo tiras a la pasiva, pues ya estaría. Esto parece más complejo de lo que es, tío. Ah, vale, que está ahí arriba. Joder, hermano. Me lo llevo, eh. Más de 5K de vida regenerada en 10 segundos. Sí, con la ulti es una locura, la verdad. Yo, a ver, es un pique en hora si no lo baneo. Pero sí, cuando empecé en plata, pues sí que lo tenía que banear, la verdad, es muy pesado, sinceramente. Vale, con esta La ponemos aquí Ok Y a ver cómo salto Espero llegar, eh Pero igualmente Creo que es un pick Porque está gracioso Lo que pasa es que hay muchas cosas Que la hacen counter A seis Muchísimas, diría yo Vale Entonces Yo ahora cedo aquí ¿Cómo? ¿Cómo coño accedo ahí? O sea, espera un momento O sea, sería Subiendo esta puntas pala, ¿no? No te caigas, no te caigas, bro No te caigas ¿Puede venir conmigo? A ver si Hostia, pero baja, perro no me da, no me da, no me da, no me da, no me da No way, no way, no, no way Nah, nah, Bro ¿Puedes venir? No viene Vale, pues esta no es la que me tengo que traer, ¿no? No obstante No llego No, no, es sin ulti, unas runas en plan Si te quedas sin luchar regeneras de toda la vida Que como los Garen, ¿no? Literalmente, muy Garen eso ¿Qué hago, tío? Olví qué tal, campeón, el loco, ¿cómo ha la cenita? Tío, ¿qué debo hacerle? No tiene sense, ¿eh? Pero ya a ver. Me estoy, me estoy rayando mazo con los sí, controles, tío. Debería la plataforma. Seguro que sí. A ver. Lo voy a generar hasta partirlo. Ah, estoy gilipollas, gente. Mira, no lo había visto, perdón. Me cago en la leche. O sea, no <risa> lo había visto. Estaba aquí la, la pobre mariposa, tío. Eh, lo malo es que eh, no pega eso. Eso, papos con la Q y la E. Eh. ¿Cómo en el early? Claro, a ver, eh, los mundos que más miedo me suelen llegar a dar eh, a Duty 6 son. Mierda, ellos. La cagué otra vez. Son los putos eh, mundos eh, Que con una, con una Q y una E Como has dicho, te revientan Todo, todo el puto eh, todo, Toda la torre te revienta todo, es que te rompe todo el side ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No llego No llego, bro, o sea, ¿qué hago, churra? Ah, o sea Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo, coño Pero a ver, igualmente Mientras que sea útil, bah, es un tanque A la larga Tener un plato de lentejas con arroz, hostia. Eso eh, flipa, eh. Lentejas con arroz, campeón. Eh, el y es el muy, lobo. Es muy típico. De castillo y humado. Incluso mi abuela ha comido muchas veces eso. Literalmente. Ahora sí, pude, resuelto, gente. Vamos a ver si terminamos la misión, macho. Qué alegría lo bien que coméis, macho. Qué coño, tío, coméis genial, tío. Qué envidia tan sana. Y ya, este el mundo de, de esta temporada no lo jugaba para que veas que le Puedo encender eso Hostia Oh, momias Seguro ¿Seguro? No hay momias Ajá, cofre Venga ya, tío Joder, qué asco eh, Útil, pero no me gusta mucho Jugar mundo A ver, es aburrido Igual que jugar a lo mejor eh, Coño, lo diré Un... Uf, un Asus, ¿no? Pues este es mejor, tío Hermano, este qué gorro, eh, churra Es que... Es que tiene cojones, macho Gente Nada, voy a partir este, no me gusta mucho, ya está O sea, me voy a poner este que es el machete y ya estaría No obstante, yo paso, gente Me voy a poner mi gorro de todo el puto juego, güey No mames, güey A ver lo que me extraña es que eh, esté delgado y no gorda, aunque también es porque eh, lo he, intercalo con ejercicio. El metabolismo campeón, Arte Caso el Lobo, por supuesto. Eh, a ver, yo siempre tengo el mismo me metabolismo, Arte Caso y el y Lobo. Pero larga eh, Nicole siempre me lo dice, no, me, me, me, me, me, me odia de broma, obviamente por eh, tener este mecanismo de comer mucho y no engordar nunca. Pero puede cambiar también, obviamente. O sea, ya me jodería ¡Uh, una nice. esa! Aprovechad ahora, por supuesto, también es que metabolizáis todo eh, toda la comida en forma de energía y de crecimiento. Eso es cierto. Entonces, normal, sea De la noche a la mañana, a lo mejor habéis crecido 2 centímetros 3 y no, no os dais cuenta. Eso eh, a la larga bien he pasado de pequeño. O sea, ahora estoy sí, tukeado en, en esta altura, pero no obstante... No, no me parece mala altura, ni mucho menos. Ya me jodería. Lo de la con ¿eh? O sea, ahí lo tenemos. Después lo postearé... Lo postearé básicamente en Discord para, para ver si podéis llegar a pillar, yo que sé, drops No, a la larga, como he dicho El año pasado y muchos de vosotros pillasteis bits ahí, por ejemplo Y no solo bits drops y, y tal, ¿no? Gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Dejar ripetas O ah, sea, está bien ah, tengo, que, tengo que renderizar mucho, macho Lo que más me intriga es solo eh, los niveles de Carcio. ¿Por qué? No sé, pilota, eh, no sé, pilota un avión eh, en, el, en el Grande en el grandes Auto, en el GTA. Eh, es al campeón, eh, a besar, Y es eh, arriba es para abajo, para pa abajo es para arriba. Y creo que la X era lo que hacía que subieras un poquito más. Porque bebo eh, más leche que agua. La leche es buena, pero no en abundancia. Porque hace que, ¿sabes? La calcificación de los huesos, como ya sabéis, campeón, lo voy a besar. Y los huesos por dentro. Cuando alguien se fractura un hueso, se lo parte sale sangre. Obviamente porque está lleno de glóbulos rojos. Eso es lo que hace que si bebes mucha leche. Literalmente eh, puede llegar a hacer que tus huesos sean más débiles. Me, me voy a callar, vale. Voy, voy a dejar que se peleen vale. Gucci. A ver. Dios. Increíble 500, eh. 500, gente. La ha quitado increíble gracias campeón. Lo, por eso me a quitado las leyes perdonarme en el combate estado bueno dios Yo estoy durmiendo eso es, es muy ninja eso es muy ninja es súper ninja ese literalmente es muy ninja a mí Me pasa a mí me pasa me suicido y eh, le doy eh, y le doy alcanzar un alcanzaron eh, para saltármelo. nada a ver pero si te lo puedes hacer campeón lo, literalmente Colecerita actualizado, o sea. Los está matando todo el troll, eh. Los está matando todo el troll, gente. Eran pociones, gente. Venga, ahí, orco! ¿Hay otro? A los guarros. ¡A los guarros! ¡Se va a cargar ya! ¡Hola, la reviví, Scooby! ¡Hola, qué tal! ¡Oh! Dios, vaya porrazo que le he pegado ahí al puto troll Hostia, que me he equivocado de hechizos Gente, me había equivocado, tío Vale, ahora es pan comido, ¿no? Al cuadrado, al cuadrado, eh O sea, para pa, pa, bajar O sea, para bajar para abajo, sí A ver, a mí tampoco se me da muy bien lo... ¡Oh, hostia! La conducción de aviones el coche, a lo mejor, más o menos, en el, en el mando Sí, campeón de Zari En lo que son los juegos de Rockstar Game, digo Hostia, qué pachazo Bueno, pensé que tenía algo para tirarle No mames, güey. ¿Me tiran la piedra? No, no. Vale. Y yo, el puto troll. ¡Oh! happy day ¡Bum! Le quitamos una mierda, gente. ¿Lo estáis viendo? Dios. Me voy a poner dos pociones. Bueno, una, ¿vale? Uh. Joder, tío. Es un puto troll del bosque muy duro, ¿eh? Es que si no me pega con. con lo de la piedra. No puedo hacerle nada, gente. No, fuera de coño, no puedo hacerle nada. ¡Ay, ay, ay! Eso, eso, eso, eso, eso. Z, Z, Z. Uh. Ya está. Gracias campeón de nuevo, Lilo, por eso me ha guitarra la leña. Mil millones de gracias. Estoy en una, eh, allí. en una habitación hiper pequeña, que literalmente si me agacho me doy con la luz en la cabeza. Vaya. Entonces la intensidad es mayor. Ah, lo que hace que a mi cuerpo no me mi... y me lo quite de en medio. <risa> a ver, es normal, macho. Es normal que suceda eso. Yo me acuerdo que mi primo eh, tenía una litera cuando iba para allá para parir también. Y era una locura, la verdad, Lilo, era una puta locura. Se escuchaba todo, pues estás en el suelo encima. El rollo es muy. Uh, tío, wow. Es muy eh, indio, ¿no? Rollo, poner el, el de este, tío, lo diré. La oreja en el suelo y poder llegar a ver, por supuesto, lo que está puto ocurriendo. X. Venga, que se. Eh, demuestre ese, eh, ese instinto de Dark Souls. Nada, nada, está Done, campeón, el lobo. Vamos. Increíble. No le quito una mierda, ¿eh? Brutal, macho. Es, es enormemente complicado los troles. Pero está muy guapo la lucha contra los troles, el ILO. Me gusta mucho. Ayer lo vimos, ¿eh? También los troles de, del pantano, eso. Que son diferentes, para que veáis, macho. Hay más trolls. ¡Lol! ¿Y ese? Para el valorante, ¿o? Sí, campeón, exacto. Vamos al baloncillo. Grande ese, el logo, tío, qué guay. La verdad es que le agradezco de corazón, porque valoran para mí. O sea, aunque no genere, me lo paso muy bien. Me bueno, lo paso súper bien, te lo juro. De corazón, macho, me mola. A ver, lo malo es eso que hay mucha cantidad de personas tontas, pero me mola. Está muy chulo. ¿Qué? Señora, hola? ¿Cómo que sobreestimaste? Toma, uh. Te voy a matar a la gente. Vale, vale. Una poción, ¿no? Pillo. Coño. ¿Qué perro es ese, eh? La leche. Y a ver si mañana, bueno, puedo solicitar una key de un juego muy gracioso Que es como un hombre, es un, es un man que hace pizza, ¿vale? Pero como un, un, me, un metro Albania, el lobo Como un Hollow Knight, está muy chulo Y vas haciendo, son como mecánicas, como un Sony Pero está muy guay el juego que salí hace poco, y se lo vi esta mañana a Pazos Y digo, hostia, pues a ver a ver cómo sale, ¿no? Y el Pazo se quedó jugando durante un montón de tiempo En todo el directo creo que se pegó jugando a eso Hostia, con Flingo Vale, derrota a los magos tenebrosos, manín. Completamente paralela, pero con una base muy princesa. sólida de lo que viene siendo la es una cuatro primeras películas una <ríe> Literal. Así. Bueno, libros, mejor dicho. Tal vez. Pero está gracioso, a ver, es un RPG. Ahí o sea, es está. como un Dark Souls. Por fin. A ver qué, ¿qué, ¿qué me dice, tío. Es que a mí no he sé, Harry Potter, en los plan, los eh, me gusta, plan eh, te pero te te me dan perreteros en las pelis porque, no sé, son muy largas. Sí, como el Señor de los Anillos, son de dos a tres horas siempre. Literal. Antes, eh... Voy a decirle que sí, porque está el puto eh, Confías, enano ahí. Sincero. Están graciosas, lo único que. Eh, mi bueno, bajo mi criterio es decir que a lo mejor en la cuarta película ya pierdo un poco el canon, eh. Es como la de Matar, la primera me la vi. Eh, eh, pero claro, es que la segunda me da pereza verla. Es de lo larga que, que yo, igual, pienso igual. Me da. Bueno, no, no, no pereza, sino que no, no predispongo de tres horas para estar así en. Ah, literal. Y quien haya ido a verla en un cine, como fue Nicole, hostia, eh, corre el riesgo de dejarse dormido. O sea, se queda ahí dormido. No, coña. Fuera de coña. A ver, yo para películas largas... Mmm, ya, ya sabéis, ¿no? Es como eh, que me aburro a la mitad, ¿sabes? Entonces, pues paso. Ah, yo esas películas me las solo ver en dos do cachos, pero vamos, al día de hoy, sigo sí sin haberme visto Avatar 2, ¿eh? No creo que lo haga, la verdad. Se puede quedar Steven Spielberg eh, fumándose de un de gran eh, canelón, macho. Sí, Junto con Riot Game y Epic castillo. Game también. Madre ese mía. claro es eso es perder una pila de tiempo eh, y ¿cómo? Eh, ¿Qué pasó, sabes? Eh, para eso eh, juego o algo eh, y veo vídeo. A ver, literalmente es la, en la cosa. Se pueden emplear en esas tres horas muchísimas… hacer millones de cosas. Si tenéis que preparar exámenes, si queréis salir un rato a jugar… Te quedas dormido, o sea se te va toda la tarde. Como no sea en un día festivo o algo pese a los obstáculos que claramente te aguardan ya ni juegas a, a Fortnite. Fortnite o sea, sí lo juego no pero hazte cuenta que eh, a lo largo de esta temporada ha sido igual que, que, que Valorant o sea, todo el puto mundo con reflexión y esta temporada se ha notado muchísimo por eso me ha tocado Porque los huevos al máximo oponente. la verdad, si si o sea es horrible antes era caca pero por lo menos jugaba sí, sigo jugando lo que pasa que ahora date cuenta que va a salir de Sound of Forest dentro de sí, tres días o sea, literal vamos a tener que jugar ese juego a punta pala y supongo que se exige generará porque para que veas que un juego triple a como el, el harry potter el no genera o sea literal y, y ya no te digo una Tommy head cuando ha salido no lo trajimos el mismo día de, del inicio tío del comienzo macho que da coraje papá chapa y yo eh, tenemos el teclado de, de de nicole es nice sí, está gracioso le pasa a mí para pa videojuegos me raya o sea literalmente Supongo que estaremos acostumbrados a aparatos en cierto modo también, eh lo único sí. malo que no sé, pues tuve mala Tengo suerte igual con la RAN. Que, que al final al cabo pues estaré Nicole me regaló la RAN y una de ellas vino mala. Una no si hiciera una mierda, principal. por ejemplo, jugaba dos partidas Vamos. seguidas y me dolían los dedos porque las teclas eran súper duras. Claro, o sea, el a la hora de bajarlo. Es normal, macho. Ya me jodería. no sea, me, me, me, me pasa, me pasa. Y es más, me pasaba más incluso con eh, los teclados de los portátiles. ¿Sabe? Claro, a la larga me he pegado mucho tiempo con portátiles también, macho. No hay que empezar a tan eh, tarde a crear contenido O sea, si hubiese tenido un ordenador Para soportar lo que es el, el, el streaming Lo habría hecho antes, tío Y no desde la play, que es una puta mierda Loco, o sea Bro, tengo aquí al puto eh, Profesor y no ataca, tío eh Ah, hola, estás atacando ¿No va la Z o qué pasa, bro? Increíble, lo juro, o sea Esto es, es muy difícil Esto es muy difícil, tío, o sea no, porque lo he pillado, yo soy flipoya Lo no debería haber dejado caer por la montaña El cabrón, menos mal Vamos a darle, sí soy, eh, Voy súper chetado. y la verdad es que me estoy ruchando Ya lo que viene siendo el final del juego como un demonio Es que, vos lo juro, se hace muy denso Está guay, yo, pero no sé Pretendo eh, a la hora de jugar un RPG Obviamente que sea un Elden Ring Que sea difícil, que me tenga que quedar atrapado Un día, ¿sabes? En un puto boss Eso está guapo, no que te lo pueda hacer En un día, si te sale a los cojones, la verdad o sea, Casi casi en un día eh. Bro, los duendes estos cada vez son más mierdosos, eh. Nada, ah, tuvo es que durar no duendes. ¡Pam! Tengo el mismo nivel, eh. Tengo el mismo nivel que el duende, tío. O sea, es increíble. No, tío, le di a qué putada. Es cierto que no tengo casi todos los hechizos. O sea, el juego, no obstante, yo me lo haré en las misiones eh, secundarias. Haré gameplay fuera de directo. Porque, como ya sabéis, es una putada, pero un no ha generado una mierda, ¿sabes? Literalmente. A pesar de que costó lo suyo Ha generado una mierda, tío, para que veáis, macho Es horrible, por eso también el feedback de Twitch Que es increíble no la de Hermano, ¿y eso? O sea, ¿qué pasa, bro? Eres un puto nano una ballesta ¿Tú te crees que va a hacer algo, Jones? Si tus brazos te llegan al tobillo, pajero O sea, vete de aquí, tío Malesito, enano. Bueno, duende goblin, tío Es que si eso es un puto goblin Es que es más un trasgo, loco no son duendes tío un duende no luce así no digo yo como que nuestra no entrada? el otro pibe paga arresto de momentum son buenas 100 putos duendes eh hay que hay que clapear para la misión de esa secundaria amazing bro bro bro bro bro bro bro tu texturas como warcakalegacy tío o sea me he equivocado me he equivocado Eh, Actio. Dale, coño. ¿Tú dirás si va a subir, coño? Manín, el profesor está empanado y yo eres anciano, te ayudo o algo. Subirá, no creo que tenga esa física. Ah, ya decía yo. O sea, era muy raro, ¿sabes? Que el NPC subiera. Ya haber sabido que tu plan era revolver medio No Tendría país. que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme al crío. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevó meses rastreando. Por una fin, tío. Y te tuvo el lore, ¿sabes? Por eso Misterio. te lo he dicho, Miguel. Campeón, El lore no tiene nada que ver con, con, con Harry Potter. O sea, en plan, es como más… Muy cazadores furtivos de animales fantásticos, ¿sabes? Esa del y duendes cabrones. No <risas> calvos. <suficiente poder. risas> duendes calvos, ¿sabes? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Podrías... Podríamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que... cuando me podré enfrentar a él? Quieras otra demostración de mi gran poder. Ese poder que esperas poseer. Hmm haz tu parte vete ya, duende de mierda, seguro que lo tienen todo por la armadura, cabrón no eres mago ni eres nada viste tú, el chisterita, ¿sabes? te vas a sacar un conejo en vez de... mamá, mía. chiquitos los magos de pacotilla ya sabíamos que iban a por usted <coughs> pero ahora sabemos Sorry. que excavan en busca de reservas de magia y Ramrock sabe lo de los guardianes hombre, eso sí, estaba claro, cabrón también lo capté que lo sabía. Joder, tío, son muerto. Ese ¿eh? Vamos a meterle bien duro al castillo, compadre. Pero yo no voy a tener sigilo, ¿eh? Ah, que viene gente a pelear. Pero, pero ellos. Sí, que la chupa como en tu madre. Found. A ver, compadre, la noche, cabrón. Pero por qué, tío. O sea, esto que es la... ¿Estos house ahí. ¿eh? Bro, son todos los notas a por nosotros ¿Qué pasa? Estas bella tonta, eh No sabe que se está enfrentando un mago Con un archi -mago, cabrón ¿Qué es eso, tío? ¿Qué, ¿Qué puto chizo es eso, bro? Me ha distorsionado la pantalla ¿Es tonto qué? Nivel 27 ¿Eso son es nivel 27 en el juego? ¿En serio? ¿Eso es lo que quita? Madre como que no, eh? Esos son los magos de es qué? ¿Cómo? ¿Qué cojones, Madalena, no, cabrón? ¿En serio? ¿Sí o qué? Tu madre no decía lo mismo oh. Aquí le vas a dar una decisión ¿Tú, ¿so cerda? O sea, el profesor Flynn hace bien poco El cabrón, eh Vamos a hacer la bolita, tío Pillo una F ahí para darle, eh, eh tengo que pillar eso. <risa> XD Necesito cosas para tirarle. Eh, hermano, hola. Tío, odio, odio esa mierda, tío. Bro. El enano se está bugueado, no lo siguiente. ¿Por qué? está ahora. No lo veía, joder. Vale, uno menos aquí. Pero a ese, perro, pégala a ese. El profesor, ¿dónde está, tío? O sea, tío, solo yo pegándome contra todos. Eso no vale. Bro. Eh. Aquí, yo De verdad, el juego y te tú cómo estás. O sea, y te las te la texturas del duende ese, compadre. No tienes nada, ¿Tú crees? Estás hablando con el mago papá Gigobón, cabrón. Te meto. Bueno, te pongo la varita en la cara y llora. Atentos, eh. ¿Sí o okay, qué? Reducto. ¿Cómo me ha dado, oye? Ja, ja, XD. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer la tipiquilla, gente. Ahora sale el profesor. Ahora. Eh, hola. Ven para acá, señora, lo mejor que tiene. Vete ya. perra, toma, convertido en, en nague de pollo. ¿Será? Oh, chico, me caigo, bro ¡Ah! Increíble ¿Será? y te ¿Este es lo que me dice la tía? Ah. ¿Que el profesor ha invocado un Inferius? ¿Un Inferius? ¿En serio? Bro, para ya, ¿no? Vaya vaya rellenazo que tiene aquí, compadre No veas si tiene relleno Tiene más relleno que, que, la, que una puta napolitana, cabrón ¿Por qué hay aquí un Inferius, tío? Me meto las pociones por el culo, eh, o sea. qué pesado, tío. Asesinado De verdad, estos... Esto... Bueno, maguitos de mierda son los peores, tío. Bro. Cuando me dé la momia de atrás, flipas, ¿sabes? Tengo que matarla ya, chavales, chaval. Ah, tengo que matarla ya, lo sé. Venga, para tu casa, perra. Y esto... ¿Cómo hay un enano todavía ahí arriba? ¿Cómo cojones hay un enano todavía ahí? Vale O <risa> sea, ¿qué más quiere, bro? Me acabo de, de terminar eh, Me acabo de terminar un puto eh, asentamiento je, Bandido de estos, tío, entero Bro, por un segundo pensé que estaba en Skyrim, ¿sabes? Una poción revitalizante Bueno, ahora me lo da hijo de la Gran Meriki Vale, baja FPS Que viene producido por o sea, la pelea no, no ha bajado los FPS, vale Pero ahora ha metido un pelazo que flipas Espero que no sea como el castillo de ayer Que tardó en renderizar un huevo y parte de otra La marca le parió Los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo Están buscando reservas de magia Y han abierto una especie de recipiente No La cosa es más desesperada de lo A ver que qué pasa, tenía. ¿eh? porque Charlie sí, Rothood Ya me entendéis, Percival, uno de los guardianes, un ¿no? Un duende de su cámara dominaba una magia poderosa es que han aprendido Pues mirame, cabrón Y señor, saben que era guardián Ranrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Estos, estos traman algo, tío, los, los guardianes la Vale, yo las prueba que sí, yo que sí Solo dígame a dónde debo ir El poder que quieres dominar Debe comprenderse primero al completo las pruebas servirán para eso Entiendo el poder Ah, sin para cadabra, ¿no? Es muy peligroso En manos equivocadas Entendido, nena. No que <ríe> ser más listos que Run Rock Y que mi desdichado toca yo De acuerdo, claro, claro ese es el... Dígame a dónde debo ir El, el otro pibe de, de, de la chistera, obviamente El profesor Fig debe dejarte ahora El familiar del Rockwood Debe dejarte ahora O sea, vaya misticismo, cabrón Eh, no. bro Investigar Y otra vez... Joder, la pagué sin querer Vale, ya tenemos aquí la visión de magia antigua Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas Pues ya nos vemos, fin Me voy a una de las últimas misiones Ah, son estas pruebas, tío, otra vez, ¿en serio? ¿En serio? Ah, sabes cómo poder, ya está Oh, bro, qué lore tan guay, macho Carolin, tienes que estar súper orgullosa Me hayan convertido en esto el puto juego Eh... Nah, es que encima ya no puedo salir de aquí, tío Tócate la polla no, no tiene sense, tío o, sea, o meto el levioso aquí o no lo meto Vale, lo que me hace es Intentar aprovechar al máximo oponente Los hechizos de fuego Literal Con estos dos O sea, literalmente Con estas dos fases ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue la clase? Ey, ¿cómo fue la mañanita? Aquí estamos, para completar ya este juego de verdad Os lo juro, ellos Vaya cagada De puto final de juego, tío Así No tiene sentido o sea, a quien le sobra el dinero que se lo compre Pero si no sobra el dinero Yo no gastaría dinero en un juego al Legacy La verdad Como detalles La Warner Bros, ¿sabes? Tú otro Es Y no solo es este combate en concreto Que tiene fallos, o sea Sino que todo el juego entero es una lucha contra el reloj Por tirar todo tu inventario Porque no tienes Literal, macho ¿Quién cojones se va a hacer 95 pruebas de Merlin? Nadie, loco Alguien aburrido Alguien que se aburra Que no sea bueno Un videojuego competitivo Que sea un mierda seca Literalmente Ese tío se hace este juego ¿Caes? Bro Hijo de puta Encima de Después de haber sacrificado Crecimiento Por traer siempre los tiers La madre que me parió ella. Dame más también me he fijado eh, que le está pegando hechizos, que eh, no le hacen daño nada, campeón. Y tengo su mismo nivel, eh. Increíble. Mismo nivel del bicho. No le quito nada. Nada, eh. Increíble. No extraña que ahora, vale. Y como estamos, Superchapa. Ey. Va a caerme. ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo me ha dado eso, tío? Por no verlos, joder. No quiero tirar la X, tío. Que es más, necesito esa mierda. Salta, asqueroso, salta, a ver si... No la quito ni vida porque están invisibles, Digo qué mal está hecho eso. No. que me tengo que poner una poción ¿sabes? Por tu culpa. Me salta otra vez, el güey. ¿Lo puedo ver ya? Mamá mía. Bro, cuando tú quieras, juego. Madre. Espérate, porque el incendio se me tiene nervioso, tío. Es bro Sí, pero los hechizos como el pulso son para tunearlo Pero el jefe no, él hace ni gracia No, no, o sea, el jefe es súper invulnerable La verdad, o sea, mega invulnerable Me voy a comer un golpe ¿Un golpe por qué, tío? Vale, le vio Bueno, pensé que se había quedado trillado, ¿vale? Madre Morada, ¿no? Voy a ir con mardá, eh Voy a ir con mardá Pero con un montón macho, o sea Voy a poner el momento concreto Para reventarle el pecho a ellos, chacho Tú dirás, cuando quieras te vas para atrás, compadre, cabestón Sí, ¿no? Toma, compadre, pilla a Leviosa o sea. Probablemente por el culo O sea, gente, me lo hago no hit, eh Lo voy a hacer no hit, guardando la X, tío ¡Hostia puta! Perro, mierda He gastado todos los hechizos, ahora la he cagado Como haga la mierda esa, palero. ¿Qué que haga un día que me la haga un no ir, vamos Me que haga mucho un muerto Una... ¿No tiene bola? ¿En serio? ¡No ha dado! ¡No ha dado! ¡No lo ha dado, no dado! ¡Tío! ¡Le he dado, cabrón! Con la puta mierda redireccionarlo, tío Redireccionar el ataque, compadre. De pollas. No le da. Que un son muerto. No le da, coño. Gente, voy a guardarlo todo para cuando tenga el mazo, eh. La X y todo, macho. O sea, fuera, de coña. un son muerto. El levioso siempre le da, compadre, si es que Qué injusto, churra Pégame con el mazo ahora, desgraciado Pégame con el mazo, venga Estoy esperando, sos cerdo No me pillas la bola, gente Mierda, no la ha pillado Venga, saca el mazo, sos cerdo Sácalo, venga, ahora no lo saca Ahora no lo saca, ¿cómo? Toma ¿Qué? Perdón, no te he escuchado, compadre, con flingo tu madre tiene conflicto, ¿sabes? Con una polla. Son cerdos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, manín, dale. No hit, ¿no? No hit, ¿no? Mira por dónde pasó tu juego. Me cago en tu muerto, la Warner Bro. JK Rowling tiene que tener el coño tranquilo, ¿sabes? ¡Me dio! ¡Minojite, perro! La vida, te voy a reventar ya. son perro! El chakra de sangre. ¿Sabes qué le dice a tu madre, a tu, a tu amiga? No vea cómo, cómo me entra, ¿sabes? Literal. Se, eh, eh, eh viejito nivel 100 y goten nivel 100. Esto es obligatorio, o sea. Tch. Madre mía. La madre que le parió, macho. O sea, cuando suba el gameplay de esta parada Yo supongo que subiré solo uno, por solo le hace falta uno El otro bicho era igual, simplemente que no tenía una fase de mazo Y ya estaría Te digo ¿eh? ¿Qué nivel soy? Mamma Ya está Oh, qué hechizo has aprendido, tío 90 y algo La pila batuís mal, ¿y lo tenemos? Los tres tontos no te tengo ganas de oír los viajes de Vete ya que vas a tener tu gana Tiene Parece. toda la cara de Galileo Galilei Aquí es cuando por fin ella las mata, ¿no? O sea, a los guardianes, porque esa esa eh, perra es mala, parece. seguro. Hermano, esa tía es será? una trauma. Tenemos mucha curiosidad por... Pobre Percival, hermano. Estamos listos. Aquí le hablas o tonta. Tengo algo que enseñaros. El hombre rata. Padre. Estos son mis compañeros de Hogwarts. A mí qué me importa, voy a decirle cómo. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. ¿Y qué? Lo que lo quiere revivir? Ya? O a nivel 96, Goku 96, vegeta 93. lo que facilillo Que ah. albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. A nadie le importa, amiga Morgana, ¿sabes? Sí, sí, sí, el poder del sufrimiento para eliminarlo. No tiene tu fe. Ah, que va a experimentar a su propio padre, ¿sabes? Ojalá que lo transforme sí, en un sí, monstruo, bien. compadre. Vete ya, Isidora. Ahora es cuando solo hace así, ¿no? Sufrimiento. Ha hecho? ¿Quitarle su dolor? Hay que matarla, ellos. Hay que matarla. O sea, hay que matarla. Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia No sí, hemos como me, me, eh, hasta, me, hasta eh, ahora en cura, en cura? Gracias Vete ya, gracias Os lo dije, esa perra es malvada Porque es una traumaíta, ¿sabes? Como se murió su hermano, bro ¿Y aquí quién coño le no importa, churra, tu hermano, sabes? Estamos jugando a juego alegación. no la historia de la piba esa Eso es algo que también me toca los cojones, macho sabes, bro, eres tonto entre el Galileo Galilei y el Percival, me cago en sus muertos ellos. Hey. Vaya historia, tío, vaya lore. Madre mía, vamos a ir a Elite Guía ya, pero del tirón, o sea, eh, ya. O sea, Howard, eh, Legacy, de verdad ellos, hey, sea, entiendo que falta al principio se me fala del juego. Eh, lo entiendo perfectamente. O sea, solo eh, es eso, es que no hay más. La prueba de Charlie Hood. me falta fuego y maldad, eh, vale, 3, 6, 7 putas misiones. Fue de maldad, tío. 100% juega Legacy. Vaya puta basura. Eso es lo que nos queda ahora, venga. Ha Dios vuelto. mío. Sí he vuelto, tío. Entre los muertos, cabrón. Menos. Será todo. de volver a verte. Increíble. El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood. ¿Y por qué cojones ellos no lo dicen, tío? O sea, no entiendo. circunstancias en que nos encontramos. Es una suerte que alguien tan competente siga este camino. Gracias, profesor Guardaré bien este segundo artefacto Como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? Pues mira, ve, tío Dímelo ya Todo listo para lo que venga Para lo que, que venga caso, Verga Sería presentarme Permítame A buenas horas presentarle a Niamh Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts Vale La vieja esa, ¿no? Ahora entiendo ¿Cómo está? Debo decir como como tú no sabes, ¿no? intentando terminar igual. Le Completaba alguien que estudiaba en Hogwarts. ¿Y dónde va a estudiar si no, Siempre so tonta. He que los En Hogwarts. Hogwarts. Son capaces de cualquier empeño. Gracias, profesora. Es un placer conocerla también. Seguro que eres capaz de completar mi prueba. No obstante, que me debo, cómo decirlo, preparar. Perico, que te vea con tu secretito ¡Vámonos! ¡Vuélvete, bro! ¡Míralo, la verdad, de pute! ¡Usted <risa> me ¿Eh? Y es la mejor que hay. ¿Te entera Percival? <risa> ¡Vete al carajo, <risa> ellos! ¡Vete al carajo ya, ellos! O sea, no me cuenten milongas, churra No les interesa el log de Howard Legacy. O sea, literal, pero a nadie, bro. Para eso te coges y te lees el libro. <risa> la prueba es matar a Goku. No lo juro, ellos. más pesado que la leche, cojones. Lo Tres sé. pruebas, eso, se veía venir el lobo y a veces Madre mía. Hermano, que me dejes ya, churre, me tiene marcado. <risa> empanado, perdido.